Saludos y bienvenidos a este video tutorial de KHM.org. En este video tutorial vamos a realizar un problema de programación lineal mixta. Para ello vamos a realizar un ejemplo de un problema de toma de decisiones. En este tipo de problemas hay que determinar cuál es la elección más adecuada para el proceso o para el ejercicio que se esté tratando. La programación lineal mixta combina tanto variables reales como variables binarias. Las variables binarias eh, tienen valores únicamente de 1 y 0, donde 1 implica que la sentencia en la que acompañe es, eh, es verdadera, mientras que 0 implica que dicha sentencia es falsa. De esta manera, gracias a ello, ante una disyunción, el programa GAMS nos va a permitir elegir Cuál es la elección que es más favorable para el ejercicio o el proceso con el que se esté trabajando. Así que sin más dilación, vamos a ver cuál es el ejercicio que hay que realizar. El objetivo del problema consiste en maximizar el beneficio de todo este proceso. El beneficio se obtiene de la venta del producto C y de, bueno, hay que restarle el coste que supone el resto de los procesos que. que forman el producto C entonces para obtener C existen dos tipos de procesos proceso 2 y proceso 3 que están asociados a una determinada conversión y que tienen un coste fijo y un coste variable eh, B, o sea, C se forma a partir del producto B B se puede, lo, la empresa lo puede fabricar eh, a través de otro proceso a partir de la materia prima A o bien puede comprar B eh, a, un, a una empresa externa entonces, sabiendo esto, pues queremos eh, maximizar el, los beneficios y eh, hay que elegir si se coge este proceso o este y si se va a realizar el, el proceso 1 o si solo se realiza una parte de 1 o si se compra una parte de, de B externo o cómo se va a realizar. Entonces, todo esto lo realizará el programa más. Para aquel que lo desee, aquí se encuentra el enunciado entero del problema, simplemente puede parar el vídeo y copiarlo. Y eh, aquí se observa una tabla con los diversos valores de las conversiones, de los precios fijos y variables, del precio de los componentes A y B a la entrada o de la disponibilidad máxima que existe del producto A. Hay que decir que este problema ha sido facilitado por el profesorado de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Una vez que sabemos en qué consiste el problema, eh, hay que comenzar a resolverlo. Para ello, en primer lugar, yo lo que recomiendo es que se nombren las corrientes. De esta manera, eh, sabemos, hacemos referencia a qué cantidad de, de producto eh, va a circular por cada una de ellas. Asimismo, aprovechando este diagrama, hay que tener en cuenta que posteriormente se tienen que realizar eh, balances de materia en aquellos puntos donde haya nodos. Estos balances de materia, se, al no ocurrir ningún tipo de reacción ni nada, simplemente serán eh, donde las entradas han de ser igual a las salidas. Una vez que tenemos nombradas las corrientes, ya nos podemos hacer una idea de cuántas variables van a hacer falta eh, teniendo en cuenta también que cada uno de los procesos lleva asociado un coste. Ya o sea, Teniendo en cuenta estos dos detalles, sabemos eh, cuántas variables van a ser necesarias. Eh, habría que plantearse las disyunciones. Las disyunciones del problema son dos. Eh, en primer lugar, una para determinar si el proceso 1 se va a realizar o no, en el, que, el cual el coste 1 que corresponde a una parte fija y otra variable y que tiene una determinada conversión se puede llevar a cabo o que no se lleve a cabo. Y luego otra disyunción en la cual eh, se plantea si se va a realizar el proceso 2 o el proceso 3. Eh, de esta manera, al ser un problema lineal, se, resolviendo estas disyunciones mediante el proceso de envolvente convexa, se obtiene la siguiente eh, o sea, los siguientes resultados. Al tener cada uno de los procesos distintas variables, eh, no se va a producir una disgregación de las variables, porque no los comparten, y por tanto, eh, empleando las variables que se hayan nombrado en, los, en, el, en, el, en el diagrama anterior, son las van a ser las variables que van a servir para la resolución del proceso. Finalmente, es recomendable, para terminar de despejar dudas respecto al enunciado, que se plantee la función objetivo lo antes posible. Eh, la función objetivo consiste en, maximiz en maximizar el valor de z, que, que es esta operación eh, 1800, que es el el beneficio que se obtiene por cada una de las unidades que salgan por la corriente X8, que va a ser la corriente del producto C, restado por lo que pueda costar el, el, las unidades que hagan falta de A, las que hagan falta de B y el coste de cada uno de los procesos. Entonces el programa ya se encargará de maximizar esta ecuación. Es decir, si no hiciese falta, por ejemplo, nada de A porque no se va a realizar el problema 1, pues a X1 le da el valor de 0 y por tanto pues, no se tendría en cuenta este término en la ecuación. Así que con todos estos datos vamos a comenzar a escribirlos en GAMS. Bien, pues como siempre copiamos las options en primer lugar, eh, escribimos el título, escribimos el enunciado del problema, que todo aquel que lo quiera realizar, ¿no? Y comenzamos con la resolución del mismo. En primer lugar, en este caso, vamos a eh, definir las variables. Variables... Como variable, como tal, simplemente vamos a, variar, a definir z, que es el valor de la función objetivo. Y que puede adquirir cualquier valor. Y ahora vamos a definir eh, las variables positivas. Positive eh, variables. En este caso, las variables positivas van a ser las unidades de producción que circulan por cada una de las ramas del proceso porque no pueden ser negativas y los costes porque tampoco van a ser pues, eh, no, negativos entonces tendríamos x1 x2 x3 x4, x5, x6 x7, y x8 aquí alguno puede pensar que a lo mejor hubiera sido más sencillo definir un set y escribir y simplemente escribir eh, x entre paréntesis de cómo se ha llamado al set, pero en este caso no es así porque cada una de las ecuaciones eh, como se verá más adelante son diferentes entonces al no repetirse estas ecuaciones muchas veces eh, pues se opta por definir todas las eh, variables positivas individualmente para luego emplearlas individualmente en cada una de las ecuaciones que le corresponda. Además, como tampoco hay tantas, pues eh, aprovechamos esto para realizarlo de esta manera. Bueno, bien, estas son las, posit las positive variables, que bueno, son, las, son las unidades de producción que circulan por cada rama. Y luego hemos dicho también que el coste de la unidad 1, el coste de la unidad 2 y el coste de la unidad 3 son también procesos. Por tanto, eh, vamos a poner que el coste de los procesos es también otra variable positiva. Y ponemos publico. Ahora eh, definiríamos las variables binarias. Vale, me he puesto dos as. Entonces, como variables binarias, eh, si recordamos las disyunciones, teníamos tres. La del proceso I1, la del proceso I2 y la del proceso I3. O sea, son las binarias de cada proceso. Y como solamente valen 1 o 0, me van a determinar si el proceso al que se refieren se va a llevar a cabo o no. Entonces, eh, tras ello, podríamos definir algún tipo de escalar para el, los diferentes costes, las diferentes materias primas. Eso ya cada uno se lo quiere definir. Que Yo no lo voy a hacer. Yo voy a escribir el número directamente en las ecuaciones. Por tanto, eh, como no hay nada más que se pueda definir, no hay tablas, eh, parámetros tampoco vamos a definir porque vamos a escribir ya las ecuaciones, para ello escribimos equations y vamos, las voy a ir escribiendo a medida que vaya pensando en ellas y eh, las vamos a ir poniendo entonces en primer lugar pues como siempre la función objetivo, ¿no? esta nunca falla ¿no? y que la función objetivo si la escribimos ya bueno para que nos hagan esos dos puntitos, vamos a ponerle aquí punto y coma Entonces, la función objetivo dijimos que era z, que es igual a... Esto lo tengo aquí apuntado en una pequeña chuleta, pero bueno, es 1800, si no lo comprobáis. Por la variable x8, que es de donde sale el valor de, de c, del producto c. Menos 500 por el de xa, que es x1. Menos 950. ...por el de X... De la, ...de la que yo he llamado corriente X3... ...claro, cada uno que la llame como quiera... ...menos los costes de... ...cada una de las unidades del proceso. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué ecuaciones más viene a la mente? Bueno, había que escribir la disyunción, ¿no? Vamos a llamar... x ...y la disyunción... ...con este nombre ahí... ...lo ponemos... Los ...dos puntitos... ...y la disyunción hemos dicho la que tenía que elegir entre si aceptaba o no a i2 o i3 pues es i2 más i3 tiene que ser igual a 1 ponemos el punto y coma porque igual a 1 bueno porque de esta manera es como le oblique como hemos obligamos a que una de las dos valga valga 1 y la otra valga 0 como son variables binarias con, porque es como las hemos definido así anteriormente si esta vale 1, la otra tiene que valer 0, y por tanto el proceso 3 no se llevaría a cabo. ¿Qué, recordemos? ¿Qué más ecuaciones que recordemos? Bueno, pues balances de materia. Había dos nodos, por tanto, balance de materia 1 y balance de materia 2. Respecto al balance de materia 1, bueno, pues eh, simplemente era x2 más x3 igual a x4 más x5 de acuerdo Ahora lo ponemos en punto y coma. Y respecto al balance de materia 2, era x6 más x7 es igual a x8. Y ponemos punto y coma. Eh, ¿Qué más ecuaciones hacen falta? Bueno, las ecuaciones de dentro de las disyunciones. Si recordamos, eh, quedaban tres disyunciones. Y cada una tenía una ecuación para un coste y para conversión. Por tanto van a hacer falta seis ecuaciones. Pues ponemos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6. Y las ponemos aquí ahora. Ecuación 1, los dos puntitos, ecuación 2, los dos puntitos, ecuación 3, los dos puntitos, ecuación... 4, 2 puntitos, y ecuación 5, 2 puntitos, y ecuación 6, y 5 puntitos. Bien, para la ecuación 1, de la disyunción 1, es la ecuación asociada al coste, pues el coste c1 era igual a 1000 por la variable binaria que le toca al ser un valor fijo, más 250 por el coste variable mientras se queda x1. Eh, esta ecuación, si se estudia, tiene toda la lógica de haber hecho así la, des la desgregación, ya que si no hiciese, eh, este, si hiciese falta este proceso, este valor valdría 0, este también valdría 0, y por tanto el coste de 1 sería 0. Y luego hay que tener en cuenta el la conversión que sería la ecuación 2 que en este caso es x2 menos la conversión que es 0.9 por x1 y esto tiene que ser igual a 0 igualmente si x1 valiese 0 pues x2 automáticamente debería valer 0 para que se cumpliese esta ecuación y ahora esto se repite para las otras dos disyunciones cambiando los valores correspondientes Bien, una vez que hemos escrito las ecuaciones de las disyunciones, hay que escribir las ecuaciones de los límites. Eh, a priori, había dos límites. Uno, la máxima disponibilidad de A, que era 16, y otro, que es la máxima demanda de C, que es 10. Lo que ocurre es que al realizar la disgregación de la máxima disponibilidad de C, como puede venir por dos corrientes diferentes, en vez de haber un único límite, habrá dos. Teniendo en cuenta el límite de a pues en total habrá tres límites límite 1, límite 2 y límite 3 entonces, si escribiéndolo se verá más claro, ¿no? el límite 1 como ya se ha dicho, es el límite de la disponibilidad de A que x1 tiene que ser menor que 16 por y1 esto quiere decir que si, es el, si el proceso 1 se, se lleva a cabo esto valdrá 16 y por tanto x1 tiene que ser inferior a 16, que es lo que dice el enunciado. Luego el límite 2 que me dice que la máxima eh, demanda de c va a ser 10. Entonces como es la máxima vamos a suponer que es eh, a lo máximo que aspira. Entonces para el proceso 2 que viene por x6 tiene que ser igual a 10 por y 2 y finalmente, el límite 3, en el cual x7 es igual a 10 por y3. Asimismo, es necesario escribir las siguientes sentencias para que el programa entienda que x8 con máximo tiene que ser 10, que x1 como máximo va a valer 16. Y nada, una vez escrito esto, pues ya simplemente hay que escribir las sentencias para resolver el problema. Vamos, model eh, toma decisiones, le decimos que todas las ecuaciones, punto y coma, y que lo resuelva, solve eh, toma decisiones, Using mi eh, programa lineal mixto, maximizing, maximizando, maximizing, maximizing, vaya, se me a me aquí, maximizing el valor de Z, escribimos punto y coma, guardamos y ejecutamos. Y bien, el problema da que el valor máximo que se va a obtener es 459,350 prácticamente. Y si venimos a la solución de las variables, pues observamos que la variable y 1 vale 1 y la variable I2 vale 2. Por tanto, se va a emplear el proceso 2 y el proceso 1. El proceso 3 no. Y esto es el valor del coste 1, del coste 2 y los valores de eh, las diferentes eh, variables a lo largo del proceso. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, no duden en consultarnos a través de las diferentes redes sociales. Y si quieren ampliar más sus conocimientos a la teoría que ha seguido este ejercicio, pueden hacerlo a través de los enlaces que se adjuntan en la descripción del vídeo. Eh, muchas gracias por su atención de nuevo y un saludo.